Hola. Este tutorial te parecerá estúpido si ya sabes cómo pero apuesto que hay mucha gente que no sabe cómo traducir un documento PDF entero. Aquí ven que este PDF que está en inglés, ¿verdad? Tan solo hay que ir al traductor de Google. Click en Documentos. Click en Explorar. Seleccionamos el documento a traducir. Click en Traducir. En unos segundos, podremos hacer clic para descargar el archivo PDF ya traducido al español. Gracias por la visita, dejen un like si es posible, gracias.